Primero arreglemos nuestra patria, el Perú, y luego pensemos en el continente. Fijémonos en, en este problema que hay en, a nivel mundial. Porque ahí podemos nosotros este, tener este, la posibilidad de desarrollarnos. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. El resto no interesa, que pueden decir lo que quieran. A nosotros no nos va a torcer la convicción, señores, de seguir, digamos, en, en la idea que, que les he transmitido a ustedes. Y la idea fundamental es que se puede cambiar el Perú, claro que sí. Se puede eliminar la corrupción, claro que sí. Se puede desarrollar el país, claro que sí pero ¿de qué depende? De nosotros, de los peruanos, ¿ya? No depende de unos deselebrados, de unos, de una, de unos este, miserables que, que, que quieren que las cosas sigan como está, ¿no? Porque para ser, ya les expliqué, para ser neoliberal, para ser liberal, para ser libertario, yo tengo que ser millonario, porque estoy definiendo mi plata, mis fábricas, mis intereses, pero ustedes ven unos muertos de hambre, libertarios que están pidiendo yape, que están pidiendo donaciones a través de la red. Eso es risible, pues. Eso no se consigue en un neoliberal. Eso es un chiste. Que un partido neoliberal se, liberal, se forme a través del yape, de, de, de la mendicidad, de extender la mano. ¿Ya? Ya. Entonces, señores. No hay más preguntas. En el aparato estatal hay mucha gente que, que emite reuniones digitales por la OMS. Eso, eso se controla, pues parece una Contraloría, ¿no? Sino que no cumple su trabajo. El, el Estados Unidos este, eh, ya, ya dio la orden para mí, ¿no? De que se convoquen elecciones. A ustedes me dirán por qué. No, este, los norteamericanos este, calculan sus intereses a nivel regional y a nivel mundial. Ellos saben que en América la, del Sur, América, han perdido presencia. Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil está fuera de control. ¿Ya? El único país, digamos, que estábamos con control en estos momento es Uruguay, Paraguay y eventualmente el Perú. Y el Perú es un país, como ustedes ven en el mapa, es un país estratégico. Entonces ellos han hecho sus ellos no son tontos, ellos han hecho sus evaluaciones ¿no? de, esta, de este conflicto político-social que hay en el Perú. Ellos saben que si el conflicto se escala, entonces van a haber más muertos y por lo tanto la población va a rechazar a cualquier gobierno de compromiso con los norteamericanos. Y es probable, ¿no es cierto?, que un candidato de izquierda o de centro izquierda gane las elecciones. Porque el antifujimorismo va a resucitar. Y por lo tanto, cuanto más se retrase las elecciones, perjudica sus intereses. Entonces, ¿qué le interesa a los norteamericanos? Darle una salida política a través de elecciones para colocar a un agente de ellos como presidente y mantener el sistema por cinco años más y luego cinco años más. ¿Ya? Eso es lo fundamental. O sea, los norteamericanos tiran la orden. Y ese es el posible curso de, de acción. ¿Qué otra cosa acá? ¿Qué conviene al Perú? ¿Nos conviene un mundo unipolar o un, un mundo multipolar? El, el, ¿Nos interesa el multilateralismo o nos interesa el, la unipolaridad con los Estados Unidos? Evidentemente que a nosotros nos interesa la multipolaridad, porque ahí tendríamos condiciones de igualdad con otras potencias. ¿Para qué? Para poder rearticular las relaciones económicas, transferencia tecnológica. Porque los chinos, los rusos, los hindúes nos podrían transferir tecnología, que es lo que interesa. También nos podrían prestar plata, ¿no? pero a un interés muy más bajo. Y le podríamos vender nosotros producción, digamos, con valor agregado. Porque supongo, ¿no es cierto? Supongo que, que, que los chinos tienen algo de solidaridad, ¿no? si se consideran un país socialista. Porque si van los chinos a tener la misma actitud imperialista que los norteamericanos, no tiene sentido cambiar moco por ropa, pues. Estamos partiendo de que los chinos propios, por la declaración de, de su presidente Xi Jinping, dice que queremos relaciones simétricas entre todos los países, o sea, niveles de igualdad. ¿Por qué? Porque ahorita las relaciones son asimétricas. Acá hay un poder dominante que es Estados Unidos y acá abajo está el resto del país. Acá está China, Rusia, y este Brasil, Perú. Lo que queremos es esto: igualdad. Ah, si los chinos lo están diciendo, normalmente le tomamos la palabra, pues. ¿No? Ellos se definen como socialistas. Lea usted la constitución china y. ¿no? ¿Cómo se definen ellos? La economía china es una economía socialista, ¿no es cierto? Este, con enclaves capitalistas. Eso es lo que dicen ellos. Dicen, ¿no? Un país, un país dos sistemas. O sea, en China puede haber socialismo y puede haber capitalismo. Esa es la versión de ellos. Y los chinos tienen avance, pues en infraestructura, ustedes saben, en construcción. O sea que tanto ladrón, acá el Club de la Construcción, sí. y un, un contrato de gobierno gobierno con supervisión. Porque si el gerente chino roba, ¿cómo lo, lo, lo, lo mandan al paredón, le pican la pena de muerte en China. Al gerente, al presidente de una empresa estatal ladrona, lo, lo matan.